Atencapital Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Atencapital Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato Bueno, estamos en un nuevo micro de Aten Capital Aten te canta a las 40 En esta oportunidad con mi compañera Angélica Cano Y transmitiendo desde el Consejo Provincial de Educación Porque hemos llevado adelante un importantísimo Ateneo unificado de nivel inicial ¿Cómo nos fue Angélica? Bueno, se escuchan todavía, digamos, las compañeras con mucha alegría Porque fue una jornada de lucha enorme eh, Con mucha participación, masiva participación Explotó el Consejo Provincial de Educación de compañeras y compañeros de nivel, de nivel inicial, reclamando por todos los cargos y haciendo un reclamo muy fuerte también contra la reforma educativa, es decir, la multisala sin ninguna condición, no la quieren las compañeras es un mensaje contundente para el gobierno para el año que viene y también para la conducción provincial que impulsó esta reforma educativa que es rechazada por las bases por eso tomamos el atenido en nuestras manos y lo usamos para luchar Hoy a la mañana tenemos otra actividad muy importante porque así como avanza a nivel inicial la reforma, quiere avanzar en el nivel medio y estamos convocando las Escuela Especial número uno de 8 a 12 a todos los compañeros y compañeras que quieran venir a debatir la resolución 568 y la reubicación para prepararnos por la para la jornada. Y la jornada de primaria la hacemos unificada en la PET 8 a las 8 de la mañana. Angélica? Mañana. Y van a haber compañeras que diserten sobre un tema muy importante para nosotras, que es central y vertical de la reforma educativa, que es la inclusión. Así que esperamos, convocamos fuertemente a participar mañana y evidentemente a aunque la conducción provincial no convoca asambleas, las bases están en luchas, están organizadas y están en rebelión. Así que seguimos de Aten Capital organizando todo, todo, todo, esta, todo este reclamo. Recordamos entonces que la jornada del martes es para nivel primario y especial. Para a a nivel partir especial, de las 8 y, de, de la mañana. Especial. A partir de las 8 de la mañana vamos a funcionar toda la mañana ahí. Porque nosotras, ¿qué pensamos como Conducción de Aten Capital? Que acá no basta con un dirigente que hace, o una dirigente que hace muchos años que no pisan las aulas, digan con lo que, lo que necesitan las compañeras. Son las maestras de base las que tienen que debatir profundamente sus condiciones laborales y son las que tienen derecho a elaborar un pliego. Buenísimo. Todas las invitaciones hechas entonces. Muchas gracias. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Esto fue...